conocerás y al pasar el tiempo más te gustará. Verás como el poder de Dios salvó a ricos sí, y pobres. Y por siempre cuidará de ti. Verás como el poder de Dios salvó a ricos sí, y pobres.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 ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Queremos saludar a todos los chicos y chicas que nos escuchan hoy. Y ahora, el tío Daniel nos va a contar otra interesante historia tomada de la Sagrada Escritura, titulada El hombre que creyó lo que Dios dijo. Durante muchos años, Noé había amonestado al mundo del diluvio que vendría. Al mismo tiempo, él y sus tres hijos trabajaron incansablemente para construir un gran barco para alojar a la gente y a los animales durante el diluvio. Una vez más, queridos, les ruego que acepten el último llamado misericordioso de Dios. Él los ama. Su corazón anhela salvarlos. Ha provisto una vía de escape para. Que... ¡Un minuto, amigos! Como uno de sus líderes y representante de las masas. Les digo que no se alarmen por lo que este hombre está diciendo. Las leyes de la naturaleza han sido fijadas durante siglos. Las estaciones se han sucedido en su orden. La tierra siempre ha sido regada por una neblina o rocío. Los ríos nunca se han salido de cauce. Y lo que dice que va a llover o caer agua del cielo y causar una inundación, ¡eso es absurdo! ¡No se alarmen! ¡Sigan edificando! ¡Beban y hagan fiesta! ¡Porque este Noel es un fanático salvaje! ¡Un viejo iluso! ¡Miren allí lo que viene hacia el arca! ¡Animales! ¡Toda clase de animales! Un gran silencio ha caído sobre la multitud burlona. Algo muy extraño está sucediendo. Bestias y animales de todas clases, desde las más fieras hasta las más mansas, se acercan desde el monte y el bosque. Todas parecen estar tranquilas al dirigirse hacia el arca. Los animales limpios vienen de siete en siete Y los animales impuros de dos en dos. Y ahora comienza a pasar otra cosa Se siente un ruido Un ruido como de viento impetuoso Sí, son pájaros Aves que vienen de todas direcciones Tantos que oscurecen el cielo Es un cuadro muy extraño parecen volar en perfecto orden, hacia la gran entrada del arca. Las bestias y las aves están obedeciendo a la orden de Dios, pero los hombres rehúsan obedecerla. Todos, excepto Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Ahora también ellos entran en el arca. La puerta del arca se, se está cerrando sola. A lo mejor la está cerrando un ángel del cielo. Noé y su familia están dentro del arca. Estoy contenta porque nuestra hija también está allí. ¿Yo tengo miedo? Ahora sí que debemos temer. Va a venir un diluvio y estamos condenados. Hemos dejado pasar nuestro día de gracia. Oh, eso es un disparate, es una necedad. ¿Entonces cómo explicas todo lo que acaba de suceder? Yo, yo no sé. Pero nuestros sabios y nuestros filósofos darán la explicación. Espera y mira. Amigos, he sido elegido como portavoz de vuestros dirigentes. Me han instruido para que les asegure que no habrá diluvio. A pesar de las cosas raras que ustedes han visto suceder aquí, no puede venir un diluvio. Les recomendamos que vuelvan a sus tareas habituales. ¡No habrá diluvio! Por siete días después que Noé y su familia entraron en el arca, no apareció ninguna señal de la tormenta predicha. Durante aquellos largos días, la fe de Noé y de su familia fue puesta a prueba. Parecía un tiempo de triunfo para la multitud que estaba fuera. Ahora más que nunca estaban seguros que nunca vendría un diluvio. ¡Eh, hey, Noé! Has estado predicando el día de destrucción por 120 años. Si alguna vez te vemos la cara, alimentaremos a los leones y a los buitres con tu cadáver. octavo día, densos nubarrones aparecieron en los cielos. ¿Qué es eso? Ah, el comienzo del diluvio. Eso es todo. Después se vio el resplandor del relámpago y se escuchó el retumbar del trueno. Pronto comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. El mundo nunca testificó algo semejante y los corazones de la gente se aterrorizaron. Tal vez habrá un diluvio. Los cielos se oscurecieron y la lluvia caía más rápidamente. Vamos a tener un diluvio. ¿Qué haremos? Voy a ver si mi hermana me abre, que está en el arca. Es demasiado tarde. Recuerda lo que dijo, que una vez que se cerrara la puerta, nadie podría entrar. Bueno, vamos a tratar. Muchos trataron en vano de salvarse. Muchos rogaron que les abrieran la puerta del arca o trataron de romperla. Otros se ataron a árboles gigantescos en las montañas. Algunos se amarraron ellos y amarraron a sus hijos a fuertes animales creyendo que los animales podrían trepar a los puntos más altos para escapar de la crecida de las aguas. Pero todo fue en vano. La furia de la tormenta fue un aumento. Se rompieron las fuentes del gran diabismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Finalmente, aún los montes más altos quedaron bajo las aguas y los que menospreciaron a Dios, perecieron en las profundidades. El mundo llegó a ser un océano, sin costas y sin vida. Dentro del arca había seguridad, paz de espíritu y agradecimiento a Dios. Porque Dios no es solo un Dios de ley y justicia, sino también un Dios de amor y bondad. ¡Oh, Dios grande y misericordioso! ...que estás en los cielos... ...te agradecemos... ...porque en este día... ...nos has salvado de la destrucción... ...ahora protégenos... ...durante los días y las semanas que nos esperan... ...preserve el arca... ...y todos los seres vivientes que están en ella... ...al ser lanzada de un lado a otro por las impetuosas olas... ...y cuando estas aguas comiencen a descender que podamos adorarte y obedecerte siempre en todo. Oh Dios, que tu misericordia y tu amor abunden para siempre. La Sagrada Escritura dice, Cuarenta días y cuarenta noches estuvo lloviendo sobre la tierra, y subieron las aguas, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Finalmente el agua cubrió los montes más altos de la tierra y subió aún otros siete metros sobre los picachos más elevados. Durante cinco meses, el arca fue lanzada de un lugar a otro por las aguas del diluvio. Fue una prueba severa, pero la fe de Noé no vaciló. Él estaba seguro que Dios estaba dirigiendo el arca. Ya llevamos cinco meses encerrados con todos estos animales y aves ruidosos. Ya me estoy cansando. Algunas veces me parece que no puedo. Can, hijo mío. Sé que ha sido difícil, pero recuerda que Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Lo sé, padre, pero, pero 150 días así son suficientes para perturbar a cualquiera. Escuche. No se vislumbra el fin de todo esto Escuchen, por favor Escuchen ¿Qué es, querida? Escucho un sonido diferente Y este barco No se agita de un lugar a otro como antes oh, oh, Sí, tienes razón Tal vez estemos en tierra Debemos estar Abramos la puerta y veamos Un momentito, un momentito No vamos a abrir ninguna puerta Vamos a permanecer aquí Así que conserven la calma. A lo mejor el arca reposa en tierra firme. Oh, sí, sí. Quédense todos quietos y escúchenme. Entramos en el arca por la expresa orden de Dios. Saldremos solo por la expresa orden de Dios. Dios cerró esa puerta. No la debemos abrir hasta que Él la abra. Pero padre, seguramente tú no piensas que somos... Ahora canta. Y tú, Jafet, saquen la cubierta de la ventana en la parte superior del arca. Miraremos hacia afuera y veremos si estamos en tierra seca o no. Oh, sí, ah, sí, sí ¿no es sí, magnífica. Un poco, un sí, poco. ¿Qué ves? Sí, bueno, aún no puedo ver nada. Sem... Trepa hasta la ventana y dinos lo que ves desde allí. Sí, padre. El, el, cielo, el cielo está azul y claro. No puedo ver si el arca está sobre el agua o no, pero... Esto se debe sin duda a que veo agua por todas partes. Parece que estamos flotando en una especie de laguna... ¡Puedo ver las cumbres de los montes que nos rodean! El Señor nos está protegiendo. Ha permitido que el arca descanse en este lugar... ...protegido por un grupo de montañas. Aún no podemos salir del arca, ¿verdad? No. Lo único que se ve son la... las cumbres de los montes. ¿Cuándo estará todo seco para poder salir? Es difícil decirlo, hija. Pero en el momento exacto dejaremos esta arca... Y volveremos a comenzar la vida sobre la tierra. Noé y su familia esperaron ansiosamente a que se secaran las aguas. Anhelaban volver a estar otra vez sobre la tierra. Finalmente, a los 40 días después de haberse secado las cimas de los montes, enviaron al cuervo. Muy bien, Cam. Enviemos al cuervo. Ahí va. ¿Y qué beneficio nos reporta enviar al cuervo? El cuervo es un ave que tiene gran olfato. ¡Ah! ¡Ya me doy cuenta! El cuervo ni siquiera vuela lejos. Solo está volando alrededor del arca. Evidentemente no encuentra tierra seca. Lo que significa que tendremos que esperar más tiempo antes de desembarcar. Dejemos entrar al cuervo. Sí, padre. Siete días más tarde, volvieron a enviar un ave. Esta vez... Una paloma. ¡Aquí regresa! ¿Aún no se ha secado la tierra? Evidentemente no. Muy bien, Cam. Deje entrar a la paloma. Siete días más tarde, Noé volvió a enviar la paloma. ¡Aquí regresa! Ay, yo, yo creo que ahora ya habrán descendido las aguas. Sí, eso será uno de estos días. Por ahora, ten paciencia. La paloma... La, la paloma trae algo en su pico. ¿Trae algo en su pico? ¿Qué es? Es una hoja de olivo. ¿Una hoja de olivo? Sí, una hoja verde. ¡Ah, por fin! Se han secado las aguas y la vegetación está brotando otra vez. Y otra vez se reavivaron las esperanzas de Noé y su familia. Y quitó Noé la cubierta del arca... ...y vio que la tierra estaba seca. Todavía esperaron pacientemente dentro del arca por casi dos meses más. Esperaron la orden de Dios para abandonar el arca. Al fin... ¡Oh, mira! ¡Mira aquella luz brillante! ¡Se, se está abriendo la puerta del arca! Entonces Dios le dijo a Noé, Sal del arca junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, para que se vayan por toda la tierra y se reproduzcan abundantemente. Con la alegría que experimentó al salir del arca, Noé no se olvidó de aquel por cuyo amante cuidado había sido protegido. Su primer acto fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de los animales y aves puros, uno de cada clase, mostrando su gratitud hacia Dios y su fe en el Salvador venidero. El sacrificio fue agradable al Señor y dijo para sí, «Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre». Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, habrá calor y frío, habrá invierno y verano y días con sus noches. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Algún tiempo más tarde... ¡Miren! ¡Miren todos! ¡Allí en el cielo! ¡Hacia el este! ¡Se está acercando otra tormenta! ¡Es otro diluvio que se acerca! ¡Moriremos todos! ¡Y miren! Hay un hermoso arco de colores en el cielo. Padre Noé, ¿quiere decir que vamos a tener otro diluvio? Eh, yo no sé lo que significa. Solo sé que cualquier cosa que pase será la voluntad de Dios. Y Dios les dijo a Noé y a sus hijos, Miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y todos sus descendientes. He puesto mi arco iris en las nubes, y cuando haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá en ellas, y me acordaré de mi pacto, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Sí, Dios colocó el arco iris en el cielo. ...para que todo el mundo sepa que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. No mucho tiempo después de esto... Bueno, yo... yo creo que ya es tiempo de que construyamos hogares permanentes. ¿No les parece? No, sí, padre. sí, sí, sí. Claro. Que sí padre. Muy bien, hijos. Sí. Mañana por la mañana vayan los tres y exploren un poco la tierra... Traten de encontrar un lugar ideal para construir nuestras viviendas. Padre, ¿a qué le llamas tú un lugar ideal? Mira a tu alrededor y busca algún lugar que sea hermoso. Un lugar que esté bien ubicado en un área donde haya pasto para los animales y que sea adecuado para plantar viñas y para tener huertas. Ya te darás cuenta cuando encuentres el lugar apropiado. Muy bien. ¿Han tenido éxito? Sí, papá, pero quedamos muy chasqueados con lo que encontramos. ¿Eh? Todo ha cambiado de como era antes del diluvio. Ninguna cosa es igual, padre, ninguna. ¿Qué quieren decir? Las montañas ya no son lindas como antes. Son, son muy abruptas y tienen precipicios. Aún los valles y las laderas son feas. Todos los bosques quedaron sepultados. Todo el campo tiene un aspecto de desorden y desolación que es imposible de describir. Esa es la maldición que el pecado ha traído sobre esta tierra que Dios creó hermosa y perfecta. Ay. Pero con el trabajo duro y con la bendición de Dios saldremos de aquí para construir viviendas y para poblar la tierra. Sí, padre. Sí, claro que sí.